Bueno, eh, pueden ver, ¿verdad? Esta es una caja. Eh, le conocemos como cámara de cría. Sí. Eh, tiene su, su piso. Acá está la entrada donde las abejas entran y salen. Este, este es su tapa. Eh, acá ¿verdad? vamos a, a encontrar lo que le llamamos los, bueno, técnicamente le llaman un pastidores, pero acá le conocemos como los marcos. ¿Verdad? Estos... Originalmente los venden así, pero eh, eh, también uno tiene que alambrarlos, así sí. como este, ¿miren? Sí. así como este, verdad, así este marco, eh, bueno, eh, cada marco tiene el costo aproximado de un dólar, de un dólar, eh, aquí tenemos la lámina, esta es la lámina de cera, sí. cuesta un dólar también. Y esta pues, esta la la, la la pegamos acá, la ajustamos y la, y la pegamos, eh, bueno aquí va, eh, eh, hay diferentes técnicas, la que yo hice, uso es con la batería del carro, eh, tomo corriente del negativo y el positivo y, y ponemos una corriente acá y la otra acá y se caliente el alambrado y ya se adhiere el aire al alambre la lámina y queda pegada queda como soldada pues. eh, una vez que uno tiene soldada la lámina se la mete la, a la colmena y la colmena pues la va a trabajar en poco tiempo este eh, alcanzan en una colmena? alcanzan 10 10 láminas alcanzan en la, en la caja y, y bueno una vez que eh, la, la colmena está bien trabajada eh, eh, y está con suficiente abejas Entonces se le monta otra Otra caja como esta Encima Con otros 10 eh, marcos sí, Con láminas Para que ellas la, la procesen Y en el tiempo de floración este, Ellos eh, Van a producir la miel verdad eh, la, la, Las abejas pues eh, Toman el, el Néctar de la flor Cuando hay buena floración Por ejemplo este año que pasó eh, o más bien, esta temporada que pasó, ¿verdad? Entre noviembre, diciembre y aún enero, pues eh, hubo buena, buena cosecha de miel, dado que el invierno fue bueno. Entonces, este, gracias a Dios, creo que todos los apicultores estamos contentos porque hubo cosecha en esta, en esta ocasión. Este, ¿Cuántas mieles produce una lámina? Eh, una lámina, o sea, lo que llamamos un panal ya trabajado, este, han dado un promedio de litro y medio. A veces las abejas lo, lo dejan bien grueso y que bien, bien se le cosecha hasta dos litros. Sí, pero eh, el promedio podemos decir litro y medio puede tener. Hay unas que pueden tener menos, entonces un promedio litro y medio este, por, por panal. Eh, la ubicación de ellas no tienen que estar a favor del viento. Imagínense ahorita esta ventolera, las golpea si la tenemos así, ¿verdad? Entonces tenemos que darle la, la espalda al viento. Las abejas tienen que eh, tener, el, podemos decir, su entrada y salida para la colmena, contrario al viento. ¿Cómo eh, es usted eh, bueno, este, en, en el Apiario que yo normalmente he cultivado y las he venido, podemos decir, este, eh, eh, creciéndome como apicultor. Eh, hay este, diferentes productores con, con diferentes tipos de milpas, por ejemplo, meloneras, sandilleras. Son floraciones que no, no producen mucha miel, pero más que todo eh, las avispas logran alimentarse. Eh, eh, toman eh, néctar y toman polen pero este no en gran cantidad pero sí las abejas este, logran verdad eh, por lo menos mantenerse y cuando si ya hay podemos decir una escasez extrema de alimentos eh, revisamos la colmena y vemos que no tiene nada de alimento pues eh, vemos la necesidad en alimentarla con jarabe bueno, el, el jarabe se le conoce eh, al azúcar negro disluido en agua. Por ejemplo, eh, una media libra de azúcar la podemos disluir con un litro de, de agua y eso este, nosotros la ingresamos al interior de la colmena y las colmenas, eh, las abejas, perdón, ellas ahí pues pinchan la, la, la, la bolsa y ahí se alimentan